La noticia más importante del fin de semana, entre lo mucho que ha habido, por supuesto, ha sido la, la desgracia ocurrida en una, mina, en una mina de oro en Arequipa, donde han muerto 27 personas. Es verdad que esto ocurrió antes del fin de semana, pero la noticia, en tanto que estaba ligada al mundo arequipeño más rural, no se conoció hasta días después. En lo político, la entrevista a la presidenta Dina Boluarte. Una entrevista en la que no terminamos de entender si ella, eh, de alguna manera, es, es, está siendo lúcida, está pensando y está siendo bien informada respecto a lo que significa tener el mando, ¿no es cierto? La Presidenta de la República puede hacer y deshacer en las Fuerzas Armadas respecto a sus decisiones. Por supuesto, las Fuerzas Armadas siempre tendrán en tanto que reciban una orden legal o ilegal que obedecer. Si la orden es legal, no les queda otra. Es la comandante en jefe, igual con la Policía Nacional. Si las Fuerzas Armadas pueden, y la ley lo permite, desoír, desobedecer, no atender una orden que es ilegal. ¿Por qué les digo esto? Porque creo que la Presidenta Boluarte en la, entrevista, en la buena entrevista que se le hizo en el diario El Comercio, no termina por reconocer que ella tiene el mando o si de pronto no lo quiere hacer porque sabe las tremendas consecuencias que tiene eh, saber que tenía el mando en los conflictos sociales de inicios de año y que tiene enorme responsabilidad por los 50 muertos, igual que Alberto Otárola. La argumentación que ella da en el sentido, yo no tengo mando ni comando, los militares y la policía tienen sus protocolos y ellos son los operativos y ellos son los responsables, es la misma tesis argumentativa desde lo jurídico que esbozó Alberto Fujimori y que acabó con sus huesos en la cárcel por 25 años, ¿no es cierto? Por lo tanto, no terminamos de entender si hay lucidez. ¿Quién le habla a la presidenta? ¿Quién la asesora? ¿Quién le está diciendo claramente los riesgos a los que se está enfrentando y qué puede pasar con ella después de los dos años hasta el 2026 si no hay adelanto de elecciones como parece que no habrá los enormes problemas judiciales que va a tener. Reitero, ella y Alberto Tálola, porque la Presidenta de la República sí le pudo decir a sus soldados y a la Policía Nacional, basta, deténganse, replieguense y dar la orden para que la violencia por parte de la Fuerza de Seguridad del Estado se detuviera. Pero no, la incentivó y la bonificó luego con dinero. Es decir, reconoció abiertamente el trabajo de las fuerzas de seguridad del Estado. Yo tengo la sensación que la presidenta anda o perdida o engañada. Depende de qué sientan ustedes y cómo vean ustedes la forma como se expresó el fin de semana.